Señores, entonces eh, los primeros ministros, los primeros ministros, por favor, tienen que estar muy atentos, muy atentos porque los ataques que hemos recibido últimamente de parte de las diferentes religiones y de las autoridades pensando, aún, aún, piensa que si nosotros los ciberinos somos una amenaza, esto de la libertad de cultos, eso es únicamente en el papel, pero sabemos que en la realidad no es así, nosotros, hemos sufrido la persecución del Estado hemos sufrido la persecución de las autoridades por profesar una fe diferente aún se cree que estamos en un Estado católico y no es así estamos en un país donde hay libertad de culto, pero ese es el papel y tenemos que luchar todos los días contra eso ¿ok? quiero tomar, tocar un tema muy privado con ustedes por eso me despido en las redes sociales eh... Los que me ven por las diferentes redes, por favor me contactan al WhatsApp que aparece en pantalla. Mi nombre es Víctor Damián no respondo nada por redes sociales. Atrévete y déjate sorprender. Muchas gracias.